Cosas que un dominicano en un Lupa Finey estudios presenta: tú, tú eres de moca, tú eres de donde ah, tú eres. Está bien, brapi. <risa> <risa> bueno, ¿podrías tomar un refresco de cola? Mejor me lo tomo de frente. ¿Cómo de ¿no? frente? ¿No, no me reconoces. No, no, no. Sí. Tu país, ¿de dónde eres? Ah, soy de. Pero... <risa> no sé, no sé, pero... No, no, no, ok, ok. <risa> <risa> no mano. No sé... No seas tan pendejo Amigo, lo están chapeando. No seas tan pendeja. ¡Ey, loco! Pero Michael Jackson. Michael Jackson, pero yo pensé no estaba muerto. <risa> Diablo. Déjame hablar. ¿eh? A mí hablar tú a mí. ¡A mí hablar que si yo hablo se cae esta vaina! A mí hablar tú a mí. <risa> no, oye, está duro, está duro. Está duro, Luis Vargas. Ok, no, está duro el flow. El flow de bachatero. <risa> a las mujeres no, le vamos a dar. No, no, no, no. ¿Qué le vamos a dar a las mujeres? <risa> no la vamos a apoyar. le <risa> <risa> vamos a dar, nos la vamos a apoyar. Okay. <risa> No, se me no, que No, sé que no, no, no, no, no, no, no, y qué galleta.